<risa> Tenemos una bailarina y por favor Fiorella. Fio Jiménez. Oh, wow. Fiorella vino a tratar de... Eh... Que hacer algo. Con Holder no sé qué tal baila, le tengo mucha fe a Holder. Sí. No hacía el 8. Pobre chica. ¿no? Tienen una tarea Dios muy grande. Vamos a pasar acá. No, adelante, por favor. Vamos, Vamos a mover Vamos a va. la cintura. pásen pasen, pasen, pónganse cómodos. Me maneja oh. el tema el 8. ¿Qué tenés preparado que mate, para acá? Vamos a hacer así, Pame, Holder, como ayer traje la primicia, sí, es sí, el primer sí, sí, sí, sí, sí. confirmado de Bailando Fío, querida. No, hecho, ¿Cómo mía, estás? Tío. Entonces lo que vamos a hacer, Pame, nos va a enseñar con Holder unos pasitos de baile. Sí, como cada un uno, yo estamos. Te, copio, dale. te copio. Está mirando Marcelo Tinelli, me acaba de mandar un mensaje. Los estoy chequeando. Guarda Holder. Bienvenida, no, a Fiorella. pone presión, es no, no la tenés fácil, quiero que sepas. No, es que yo me había preparado medio, una minicorio, pero dije, bueno... Tinto a bailar también, Pinto oh, eh. Tinto a bailar eh. no, mejor eh. que el 8. <risas> vení, <risas> tinto, dale, vení acá. Les quiero no decir así que con lo bien que baila ella, si no bailan bien con ella... De las Son mejores bailarinas somos. del Pataduras, país, fío. ¿Cómo okay, podrías okay, okay. para arrancar, bueno, Fío? Como una mínima clase. Yo me, me hice algo así en mi cabeza como para que tengamos algo. Veníte sí. acá, yo me pongo al otro lado. ¿Hay una canción Y vamos preparada? a arrancar con esta canción. Okay. Como medio así, haciéndonos los cancheros a la cámara. Y ahí yo me voy para allí y vos te vas para acá. Caminamos. Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué ahí haces? Cinco, seis, siete, ocho. Y vamos para el otro lado. Okay. Un, dos, me tres, gusta holder, cuatro. Me, eh. Lo mismo, repetís. Cinco, seis, siete, ocho. Y no Luisa. Un, okay. dos, tres, cuatro. Y ahí yo te hago. ¡Wow! Vos ahí no haces nada, te haces lindo. Yo me hago okay. la que te bailo todo y vos okay. ahí te mirás Pero para la cámara y te vas. Ah, claro, yo te hago así. Y vengo y te hago. Va. ¿Tac? Okay. Vos ahí te pones de frente. Claro, yo te acostumbro. Perdón, va, yo te digo todo. Te pones de frente sí. de frente. Y ahí yo voy a girar. MUY BIEN, fío ¿eh? Sí. Y HAGO. FUM, FUM. Sí. Ahí, y DESPUÉS es COMO... ¡AH! qué ¡Sí! ah, no okay. no, TRUCO! Dale, ¿cuál? Chicos, yo no sabía que él tenía tanta fuerza. o sea ay ¡POR ¡POR FAVOR! Raja. Ok, bueno, te das Porque una cosa Como es una tener habilidad. fuerza y otra cosa es saber levantar a alguien. ¡Apa! Pará. Javier, sabe levantar. Pones los brazos duros sí. y me agarras. No hagas esto porque me voy de cabeza para atrás, ¿eh? Ah, ponete atrás. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? Vení, tinto, vení, tinto, vení, tinto. No, de atrás, de atrás. ¿De atrás ¿Para? de quién? Yo voy a hacer así y voy Yo a abrir me quedo las recto? piernas. Y la me vas a levantar no? acá. Y me vas a cerrar de acá. seguro, ¿no? Para, para, para, teneme, teneme, teneme. Holder, vamos, vamos rápido, holder. Vamos. A dos, probamos vamos. el truco. Acá? Acá. Ah, de ah, holder para el bailando, escucha, Pame. traba los codos y quédate acá. Ahí? Tra no, traba los codos. Si vos te quedas acá vas a hacer más fuerza, okay, traba los codos. Okay, okay. Holder, vamos. cinco seis está mirando diez, más, ¿eh? a ver. Y. pará, ¡Ah! <risa> Pame. <risa> para, para una vez más. Tinto, vení acá. ¿Cayó? un aplauso grande. Ya, ya, ya. No, no, no, ah. todavía no, de primer ensayo. Okay. Bueno, muy bien, igual, ¿eh? Sí. A ver, igual, Fiorella. No, vamos, vamos a la, salida, coño, vamos a la, vuelta, vamos a la vuelta. Uy, se me cayó el micrófono. Un segundo, Tinto. Ah, te... allá, allá, a la cucha. Chao, anda, allá. Escúchame. agarrame de acá. Así yo te levanto las piernas, si okay, no vas a hacer más fuerza. Ok, hagamos la coreo de vuelta. ¡Vamos! Para, Para. Este Para, este último intento y si no bailamos, por favor, porque si no Mar Marcelo está mirando, no sé si problemas. Ay. Una, último intento. Okay. Último y intento. De último, y después no, no, baile, todo. coreo. Escúchame. ¿Sí? ¿Sí? Caminamos, tú, tú, tú, tú. Pose después de nos juntamos. Te hago así, giro y truco final. Ok, ya. a ver. Y pose final. Va la música. Va con música. ¿Va con música? Música. ¡Vamos! ¡Buenas noches, América! Va, va, más o menos. ¿Cómo lo vio Charlie Mont? ¿Cómo lo vio Charlie Es la primera vez y prácticamente sin ensayo. Si yo tengo que puntuarte, te pongo un 7. ¿En serio? Bueno, un 7 no sé. Porque además falta la adrenalina del ensayo. Fueron 13 segundos. Me quiero decir que dormí una hora al lo bueno, querido. Bueno, ¿qué querés una banana? ¿Querés una fuerza? Te quieres una azúcar? Solamente te un de Solamente tengo que explicar cómo agarrarme bien. Si vos aprendés a agarrarme bien. Volamos. Volamos. ¿Sí? Igual impresionante, lo ¿eh? Lo tuyo, impresionante. Gracias. El 8 eh, lo vemos con, Hacemos a prueba con el 8, pero preparamos mejor. ¿Qué Yo quiero ver si el 8 puede hacer no un truquito. No sé. Un truco puedo hacer, pero vale 4 a mí me sale el truco, ¿viste? ¿Qué hacemos con el 8? ¿Practica el 8 o no? ¿Qué, qué no, dice. No, <risa> no okay. gracias. No. no, muchas gracias. Bueno, Fiore, gracias. No, no me una me genia, ¿eh? Te vamos a pedir que grado no. seguido. Muchas gracias, Holder. Lo despedimos a Holder.